...en lo que tiene que ver con la ropa de invierno, se dispararon los precios. Ayer te mostrábamos un informe de Pablo Gamba con respecto a lo que está pasando con la ropa... ...las ofertas que hay y hoy una hicimos una recorrida con Marcela Navarro también por distintas casas... ...para saber cuánto está el valor de la ropa para hombre y la ropa para mujer... ...con incrementos que realmente llaman la atención. Van del 30 al 60%. Y vamos a conocer algunos precios que pasa con la ropa de hombres, por ejemplo... ¿Con cuánto viene de aumento si comparamos esta temporada con la pasada? Con esta temporada hacia la anterior, calculamos que desde un 30 a un 60%, estimamos que va a venir un poquito más fuerte los precios de la temporada. Por ejemplo, las camisas, los pulores, ¿qué precios aproximadamente tienen este año y cuánto salían el año pasado? Y, por ejemplo, una camisa que en su momento estaba en sí. 6.990, sí. claro. eh, va a pasar a desde los 9.990 hasta los mil pesos. Siempre hay promociones, claro. promociones con tarjeta y demás, entonces precio contado efectivo, o sea que puede ser un poco menos también. ¿Los suéter, eh, los suéter para hombres, por ejemplo? Suéter para hombres, desde esta línea estimamos que va a estar entre los de los 8.990, estimativo, hasta los 13.500. ¿Y el año pasado aproximadamente? 6.990 a 9.990, o sea que siempre todo ha ido subiendo un porcentaje, de un 30 o un 60% seguro. ¿Lo más caro de la temporada qué es exactamente? Lo más caro de la temporada vendría siendo un ambo, ¿sí? Saco y pantalón, estimamos que es de los 39.000 hasta los 59.000 pesos, estimado. Y Por ejemplo, acá vemos un abrigo, que es típico que por ejemplo acá en Mendoza compremos un abrigo importante. ¿Cuánto salió un abrigo para hombre? Estimamos desde los 42 mil pesos hasta los 59 mil. ¿Y en cuánto estaba aproximadamente el año pasado? Y estaban en unos 35 más o menos. ¿Qué ha pasado con el aumento? Porque es importante entre una temporada y otra. ¿Y de esto qué es lo que más se nota? Eh, los aumentos por ahí están siendo considerables respecto a la semana, a la temporada anterior, ya que oscilan entre un 40 y un 50%. Sobre todo en lo que es abrigos, ambos, eh, indumentaria en general, en realidad. ¿Mm? ¿Por qué se dan el, el aumento? ¿Qué tiene que ver con la materia prima? Exactamente, con que... nos encontramos justamente que los costos son muchísimo más elevados. Eh, sumado a los costos, justamente lo que es la mercadería, alquileres, eh, pagos al personal y demás, todo suma, entonces obviamente te encuentras con un aumento en la indumentaria por ejemplo, estas camperas para hombres. ¿Qué precio tiene la próxima? Vez? Y una campera abrigo hoy por hoy está oscilando los mil pesos. ¿Mm? Acompañado a esto, bueno, por ahí nos podemos encontrar en que te encuentras con cuotas sin interés con las tarjetas, te encuentras con un 20% pago contado efectivo descuento. ¿Mm? Para que ayude un poquito más a paliar esta, esta situación. Y los trajes, que también, bueno, viene el tema de los egresados, de las fiestas, casamientos. Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿cuánto sale un traje? Exactamente, hoy por hoy un traje estamos hablando entre los 60 y 90 mil pesos. Bueno, Romina, contanos un poquito los precios de ropa de mujer. Por ¿Cómo estás? Buen día. Mira, en eh, prendas de dama te puedo ofrecer eh, media polera en Morley, por ejemplo, estas están alrededor de los 4290 tenemos remeras manga largas también de algodón en $3.900, algunos pantalones de jean, pantalones pisados. ¿Los jeans qué precio tienen? Rondan eh, a partir de los $6.000. ¿Se sabe cuánto estaban aproximadamente el año pasado? $5.000 y algo en realidad, sí. Por ejemplo, si queremos una campera, nos corremos a este otro sector. Sí. Y contanos el precio de las camperas, algo un poco más abrigado. Te puedo ofrecer algo así, por ejemplo, en algodón rústico alrededor de los $9.800. Algunas están veratrizadas, están en 10.500, 11.000, depende del modelo. ha venido claro, con un aumento, digamos, para este invierno. Claro, en realidad, ¿qué no ha aumentado esta temporada? ¿La gente qué hace? ¿Cómo compra? Mira, la gente normalmente todas las temporadas se va renovando, entonces eh, tenemos como nuestra clientela fija que nos elige por la calidad y por los productos que son bastante, que duran muchísimo tiempo. A ver, contame, por ejemplo, unas calzas, eh, ropa, unas remeras manga larga, puede ser... Mira calzas tenés algo así en color magenta y en color violeta que hacen conjunto. Puede ser calza ciclista, calza capri, puede ser con el top, puedes llevar alguna sudadera, remeras manga corta, remeras manga larga. Estas están en 3.900 y una campera, por ejemplo, como esta. Esos, esos son buzos en realidad manga larga, estos ya te cuento el precio, están alrededor de los 8.500. ¿Tarjeta o efectivo? Mira, hay un poco de todo. La gente que paga con tarjeta prefiere las cuotas, que nosotros tenemos 3 y 6 cuotas sin interés. Y si no, en efectivo, te digo que también hay una época en el mes donde la gente elige abonar con efectivo. Estamos ahora en otro local buscando precios económicos para ropa de mujer pero acá, ¿qué precio tienen, por ejemplo, estos pullovers? Estos pullovers, por ejemplo, salen 2.000 pesos, pero tenés pullover desde 900 pesos. Estos son por la calidad, por eso nada más. Estos son los más caros, por ejemplo, sí. todos. Este también. Acá tenés, por ejemplo, otro modelo a 2.000 pesos. Entre 1.800 a 2.500. Este, por ejemplo, lo tenés en 4.000 pesos, un... un un ponchito así de fiesta que tiene todo lo que es brillo para salir a la noche. Eh, en el sector de la ropa cómoda que vemos por esta parte de pantalones. Sí, tenés eh, pantalones así que son todos para la temporada en 1.100 pesos, que ellas son de abrigo para la nueva temporada y vienen con su eh, bucito haciendo fuego. El conjunto 2.200 pesos. Sí, Exactamente. ¿Encontrás jean? Que hay jean, por ejemplo, acá, más baratos de 1.700 pesos. Tenés a partir de 1.700, tenés jeans en todos los colores, todos los talles. Trabajamos todos los talles, desde el más chico al más grande. estos es jean, por ejemplo, si los comparamos sí. con la temporada del año pasado, ¿cuánto han aumentado o en porcentaje? y por, sí, por ejemplo, con todo lo que es el tema de la inflación, ha aumentado bastante, ha aumentado. ¿Y la gente cómo compra? ¿Qué hace al momento de comprar? ¿Ha bajado la venta o no? Eh, dentro de la gente al principio se asusta un poco con los precios, pero eh, como va viendo la situación, eh, las ventas se siguen manteniendo. A pesar de todo, la gente se va acomodando a lo que es el, la, lo nuevo que está pasando con la inflación. Bueno, ya hay un programa de precios eh, que es eh, de rebajas en indumentaria que se llama Acción Moda. Lo hablamos con Adriana Lind, y Ayer te comentaba aquí en el Mediodía algo, Pablo Gamba, sobre estos productos que llegan. Generalmente hablaba la vendedora ayer de 18 productos.